Me Media vida aquí sentado en la sala Pero también sé lo que es darle con el pico y pala Soy de trabajo duro, no fui de jugar con balas Toca seguir a pie porque yo no nací con alas El frío en la cara cala, lo aprendí a la mala Cuando perdí un año en el jale, carga y jala El esfuerzo del conocimiento no se regala Aquí había dedos el sueño se fue y tala El tiempo a mí me avala, porque sé lo que vale Cuidar de tu trabajo aunque nada de esto sale Seguir picando piedra aunque otros te señalen Es que si sí, tú puedes dar y que el resto se te resbala y hoy de aquí nadie me saca, la subida no es poca, tampoco soy de los de a ver de como nos toca, porque la mente piensa antes de que explote por la boca, yo cuido las palabras porque sé lo que provocan, y hoy toca perseguir lo que ha buscado tanta gente, vivir de lo que quiso ese niño inteligente, con la mentalidad de mi pasado en mi presente, son las ganas de un viejo y las ganas de adolescentes. no soy lo que querían, ya dejé Camino y no regresó. Hoy soy lo que quería. Ya dejen de comparar. En y que gano comparar. Camino y no regresó. Por mí no diste ni un peso. Si estoy aquí parado no es para saltar del puente Para escuchar sus quejas yo ya tuve suficiente Si tengo un problema siempre lo hablo de frente El perdedor de antes vive afuera de mi mente Son mis horas de sueño las que hacen que sonría Me dicen haz lo que se supone que deberías trabaja en algo serio, estás a tiempo todavía Ey, mi trabajo es serio y vivo de lo que quería No como tú que ves tus nueve horas tan lejanas Si quieres un descanso pero te falta la lana Yo ya no me levanto como un zombie en la mañana Pensando en renunciar porque que ya no me quedan ganas y todo esto fue porque sé que yo no dejé tirados Tantos años de trabajo, sin salario y cansado El sueño es de mis padres por todo lo que me han dado Nada se les dio gratis. siempre estuvieron luchando Si estoy aquí es porque ellos no dejaron que frenara Porque mientras trabajaban me dejaron que estudiar Hicieron todo lo posible porque nada me faltara Para mí nunca fue duro si me mido con su vara No soy lo que querían, ya dejen de comparar Querían que lo dejen y que gano con Confeso camino y no regresó si no Tengo este Hoy soy plan. lo que quería Ya dejen de comparar en Y que gano comparar Camino y no regresó mi no diste ni un peso si no Tengo este pan